el cloruro de magnesio y el de colágeno. Dependiendo de las causas por las que se ha producido la lumbalgia, con las sales de magnesio se puede aliviar rápidamente la dolencia. Toma diariamente durante un mes una cucharadita tipo café de cloruro de magnesio en sal disuelta en un cuarto de vaso con agua. Tómala de un solo golpe sin tratar de sentir su sabor y preferiblemente fría, así la beberás más fácil. En el canal te dejo mis videos de cloruro de magnesio y otro de colágeno. Allí te explico por qué son excelentes remedios para este problema y muchísimos otros más. La corteza de sauce blanco. El componente básico del sauce es el principal reactor de la aspirina. El ácido salicílico es una sustancia de la corteza de sauce cuyo empleo natural es mucho más recomendado que el artificial. Con un nivel mucho menor de tratamiento químico, el ácido salicílico del SAUCE asegura el mismo resultado que la aspirina. Este se encarga de eliminar el exceso de prostaglandinas que ocasionan el dolor lumbar o cualquier otro dolor. La forma más sencilla de aprovechar los beneficios de la corteza de SAUCE es mediante una infusión consumida hasta tres veces al fin. La compresa de hielo que se utiliza debido a su simpleza y eficacia al aplicar, pues el frío que provoca funciona como antiinflamatorio aliviando la zona baja de la espalda. Para aplicarlo se deben colocar varios cubitos de hielo en una bolsa para poner encima de la espalda, específicamente en la zona dolorida durante 20 minutos haciendo varias repeticiones al día. O en su defecto usar bolsas de gel que se enfrían y que se venden en farmacias. La Compresa Caliente Debes colocar una fomentera en la espalda baja donde tengas el dolor durante pocos minutos varias veces al día y descansar en la posición más cómoda para ti. Como alternativa también se puede usar una almohada de calor calentada al microondas o las bolsitas de semillas que se venden en muchas farmacias que también se calientan para estas funciones. La cúrcuma contiene curcumina que bloquea las moléculas que se encargan de dar las señalizaciones inflamatorias que se introducen en el núcleo de las células y activa los genes vinculados a la inflamación. Diversas investigaciones han comprobado que la curcumina puede ser tan efectiva como algunos fármacos antiinflamatorios, pero con algo mejor, que no tiene efectos secundarios. Del mismo modo, se debe señalar que el cuerpo humano es incapaz de absorber de forma correcta la curcumina, motivo por el que puede ser útil que la cúrcuma sea acompañada con un poco de pimienta negra. La pimienta negra tiene una sustancia llamada piperina, de la que se ha logrado comprobar que aumenta la absorción de curcumina en un 2000%. Puedes tomar la infusión para ello, hierve una taza de agua con 2 gramos de cúrcuma disuelta en esta agua, agregando algo de pimienta. Para hacerla más apetecible, puedes mezclar con limón y miel. En el canal también tienes el video de los beneficios, propiedades y contraindicaciones de la cúrcuma. El aceite de oliva virgen extra o aceite de coco extra virgen. Se destacan por su alto contenido de vitamina E y vitamina K, como también de grasas monoinsaturadas saludables, siendo la más abundante el ácido oleico. Según los expertos en el área, el oleocantal y el ácido oleico, potentes antioxidantes presentes en estos aceites, son responsables de los efectos antiinflamatorios que tienen esas grasas saludables. Por una parte, se ha comprobado que el ácido oleico colabora con la reducción de los niveles de proteína C reactiva, importante marcador de la inflamación. Y por otra, el oleocantar es un compuesto activo con funciones bastante parecidas al del medicamento antiinflamatorio llamado ibuprofeno. Según estudios realizados, de 3 a 4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra corresponderían en efecto antiinflamatorio al 10% de una dosis de ibuprofeno, dosis recomendada solo para adultos. El omega 3 o pescado azul. Los ácidos omega 3 han sido objeto de profundas investigaciones. Por sus múltiples propiedades terapéuticas, y se ha comprobado que su consumo en los suplementos o en la dieta disminuye de manera importante la inflamación. Algunas investigaciones han comprobado que el consumo de alimentos ricos en omega 3 ayuda a reducir el dolor que algunas mujeres tienen durante el periodo menstrual, siendo más eficaz en algunos casos que el ibuprofeno. En pacientes que padecen artritis reumatoide, enfermedad que queja las articulaciones, los ácidos grasos omega-3 encontraron en el pescado graso que disminuye la inflamación causada por esta dolencia. Podemos añadir que la inflamación crónica es uno de los factores principales de riesgo de gran cantidad de enfermedades cardíacas y también la diabetes, padecimientos que pueden ser mitigados con el omega-3, así como también los dolores del lombardo. Podemos añadir que la inflamación crónica es uno de los factores principales de riesgo de gran cantidad de enfermedades cardíacas y también de la diálogas, padecimientos que pueden ser mitigados con el omega 3, así como también los dolores del humano El cacao o chocolate negro, está más que comprobado los efectos antiinflamatorios del cacao. Con respecto a las enfermedades cardiovasculares, se ha comprobado que los polifenoles encontrados en el cacao mejoran los marcadores de inflamación en pacientes que tienen un alto riesgo de enfermedades cardíacas, disminuyendo así las probabilidades de padecer aterosclerosis. Los flavonoides del chocolate, una variación del polifenol, tienen la capacidad de incrementar la biodisponibilidad de óxido nítrico, conocido por mantener sano el endotelio con varios mecanismos, siendo uno de ellos la disminución de los factores inflamatorios. Por ello, la ingesta de chocolate puro o negro con más de 70% de cacao es un gran antiinflamatorio natural que te brindará muchos beneficios para aliviar los dolores lumbares y desinflamar la zona. El aguacate palta tiene una combinación única de grasas saludables, entre las que es destacada el ácido oleico, del cual se ha comprobado que colabora en la reducción de los niveles del marcador de inflamación proteica C-reactiva, como te dije anteriormente. Recientes investigaciones han comprobado la acción del azúcar natural encontrada en el aguacate que puede modificar de manera positiva la respuesta inflamatoria de las células más jóvenes de la piel y por ende ayudarte con la inflamación de la zona lumbar. El jengibre. Su utilización tiene un extenso historial y una de las propiedades más conocidas es la capacidad que tiene de servir como agente antiinflamatorio. Tiene un compuesto bioactivo llamado gingerol, responsable de efectos positivos en la inflamación pacientes con osteoartritis, y este extra extracto de jengibre disminuye el dolor, así como la dosis de medicación. Del mismo modo, el jengibre puede ser usado como tratamiento contra el entumecimiento y dolor provocados por la osteoartritis, así también para los dolores de lumbago. Consúmelo en hasta tres infusiones diarias cuando tengas mucho dolor lumbago propiedades antiespasmódicas y antiinflamatorias hacen de esta infusión una opción bastante popular para dolores de todo tipo. Tomar infusión de manzanilla al principio de dos a tres veces al día hasta que el dolor empiece a remitir. El reposo es un estado de tranquilidad y descanso muy recomendable para los casos de molestias en los músculos lumbares de la espalda. Esta práctica es beneficiosa si se aplican las posturas para aliviar la presión en la zona lumbar y no se excede dicho reposo. Para aplicar se necesita una cama con un colchón lo suficientemente cómodo para posicionarse de costado y colocar una almohada entre las piernas. También te puede ir bien cuando te sobreviene un episodio de dolor acostarte boca arriba con las rodillas dobladas sobre el pecho. Sin embargo, es mejor evitar el reposo excesivo en cama. En caso de que cualquier movimiento resulte muy doloroso, hazlo pero no lo alarguen más de dos a 3 días, ya que se ha visto que estar en la cama mucho tiempo, también dificulta la recuperación y además aumenta las posibilidades de que el dolor reaparezca. Ahora que es el lumbago o lumbalgia, es toda molestia o dolor discapacitante originado en la zona lumbar del cuerpo, causando un estado de tensión y sensibilidad en los músculos del área. El lumbago puede afectar directamente las vértebras, músculos, discos invertebrales y ligamentos de la parte baja de la espalda. La duración o ciclo del lumbago puede variar entre días o semanas dependiendo de la causa y tratamiento que se aplique para sanar la espalda. Generalmente el único síntoma es el dolor en la zona lumbar, por lo general no requiere atención médica. Este dolor es sentido por lo menos alguna vez debido a la mala postura afectando la zona lumbar sin que la persona sea consciente de ello y el lumbago generalmente aparece de forma repentina y al sentirlo las personas se cuestionan el origen de este incómodo dolor aunque existe la posibilidad de que sea causado por una fuerte patología la mayoría de las veces se debe a un esfuerzo desmesurado o malformación espero que esta información te haya podido ser de ayuda si es así no olvides suscribirte compartir y dejarme tu valioso comentario abajo